Karina Torres eh, yo estudié en la Universidad de Costa Rica y saqué mi ingeniería química hace años y posteriormente eh, me interesé por el área de electrónica entonces hice una maestría en lo que se conocen como sistemas microelectromecánicos en el TEC y esa maestría me llevó a que me interesara por un área que se conoce como MEMS que es eh, estos sistemas microelectromecánicos, pero aplicados a la biología, biomens es como les dicen. Eh, a raíz del trabajo de tesis que, que empecé allá en, en esa maestría, eh, descubrí que que sí hay todo un mundo, verdad, ahí de, de sistemas pequeñitos, verdad, eh, que se pueden hacer dentro de un chip para analizar cuestiones biológicas, por ejemplo, células o bacterias. Eh, especialmente me, me interesé por lo que se conocen como laboratorios en chip Básicamente es como ver un pequeño laboratorio, ¿verdad? En donde se hacen análisis químicos o físicos o eléctricos, pero en un chip así que, que es como el equivalente a una moneda de, de cinco colones, por decir algo, yo no sé si eso existe, pero bueno, todavía. Entonces, eh, en este tipo de sistemas, eh, lo que hacemos es aplicar campos eléctricos, ¿verdad? Para caracterizar qué tipo de propiedades eléctricas tienen eh, ciertas células cancerígenas, también hago mediciones mecánicas de, de células del páncreas para ver cómo van cambiando sus propiedades y también manipulación de bacterias. Esto con el fin de tener un sistema portátil, Verdad, Al ser tan pequeñito, usted en vez de tener que llevar su muestra a un laboratorio clínico para que le saquen la sangre y le hagan todos los análisis que usualmente a veces tardan hasta días haciéndolo, usted lo puede hacer in situ. verdad, En el lugar usted usa su muestra, la pone en un pequeño chip y el chip analiza, por ejemplo, cuál es la concentración o si tiene de, de alguna célula en particular o por ejemplo si está contaminada, qué sé yo, su sangre con alguna bacteria y le dice, bueno, está enfermo. Claramente este, esto es un área pues, que ya tiene algunos años de desarrollo pero sigue siendo pues, muy novedosa porque todo el tema biológico siempre es muy complejo y actualmente pues, trabajamos en desarrollar este tipo de chips para analizar, este, ¿verdad? para lo que llamamos llegar al punto de cuidado que es donde se hace el análisis en que ya es propiamente como una aplicación comercial. Entonces, todo esto es muy de investigación y desarrollo. Eh, ¿Por qué elegí la carrera? Una carrera en STEM, ¿verdad? Eh, que actualmente podría decir que es como muy eléctrico lo que hago. De hecho, eh, pues el, estoy haciendo un doctorado aquí en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, para el Departamento de Eléctrica e Ingeniería en Computación, en donde, digamos, a pesar de que yo empecé en Ingeniería Química, pues ahora me he ido como, como metiendo mucho en una interfase entre lo que es la mecánica de fluidos, ¿verdad?, a microescala, y lo que son, pues, campos eléctricos en general. Entonces, este, mi interés inicialmente fue, bueno, como adolescente, ¿Verdad? Eh, yo pues no sabía muy bien qué quería hacer. Eh, de hecho pensé que iba a ser abogada en realidad, pero en realidad lo que me cambió la opinión fue mi primera feria vocacional cuando estaba en cuarto año del cole, que me llevaron a la UCR y yo me fui ahí a los stands a ver todo. Y pues realmente eh, la parte de ingeniería me llamó muchísimo la atención y de todas esas ingenierías, eh, bueno los muchachos que están en el stand de ingeniería química realmente hicieron un muy buen, muy buen trabajo vendiendo la carrera y, y me llamó un montón la atención, me pareció súper fascinante y luego al año siguiente, porque nos llevaban en cuarto y en quinto, al año siguiente volvía a hacer todo el recorrido y volví a encontrarme con unos muchachos muy, muy entusiastas de la carrera en eso. Entonces eh, me interesé y luego pensé, bueno, realmente pues en el colegio me iba muy bien en, en, en, en lo que dicen que es ciencias ahí, en química, en, en, en biología, en física, no, no me costaba. Y yo dije, ¿por qué no? por qué no podría hacerlo, ¿verdad? Eh, así que, bueno, tomé la decisión así casi que en quinto año del colegio y, y finalmente pues ahí entré, ¿verdad?, a, a estudiar la carrera. Eh, bueno, un tío que, tení, que tengo, que, que es ingeniero químico, también cuando les comenté que tenía interés en la carrera, me dijo, bueno, venga y la llevo a la industria y me llevó a ver diferentes procesos que se hacen en la industria allá. Fui a visitar varias fábricas y cosas por el estilo y yo dije, bueno, está interesante, ¿verdad? Pero en ese momento ni siquiera estaba pensando en investigación, ¿verdad? Eso no estaba en el mapa. Eh, fue hasta que ya terminé la carrera prácticamente. Eh, tuve la experiencia de hacer una pasantía en, en Liberia, en Nadastra eh, con este tema de... de del motor de plasma y todo esto que desarrolló don Franklin Chang, eh, y ahí fue donde yo dije, mira, o sea, qué interesante que es la investigación aplicada, porque lo que ellos hacen es mucha investigación aplicada también, y bueno, y, y desarrollo, claro, y yo dije, este esto es, un, esto es algo sumamente fascinante, y posteriormente... Por la naturaleza de esa pasantía, pues me metí mucho en la parte como aprender circuitos, ¿verdad? Que no era propiamente mi carrera y desde ese entonces, de alguna manera o la otra, estoy relacionada con circuitos eléctricos y de ahí pues el interés en electrónica posteriormente. Esto, hacer desarrollo de, de, de, de laboratorios en chip, estoy haciendo un doctorado. Eh, aquí en Estados Unidos se maneja mucho... Eh, muchos proyectos en paralelo, estoy como en cuatro o cinco proyectos eh, trabajando activamente, desde este tipo de desarrollo de chips eh, para diferentes aplicaciones mecánicas, eléctricas, eh, de preconcentración que llaman, eh, y también, eh, también estoy trabajando mucho en la parte, bueno, colaborando mucho con, con lo que es enf enfriamiento de... de de chips, de, de, de computadora, por, a ver, por decirlo así. Eh, para los que trabajan mucho con el área de computación, todo el tema del enfriamiento o calentamiento de, de los procesadores es, es, es como dicen, un big deal, ¿verdad? Entonces, ahora eh, se está probando mucho todo lo que es enfriamiento con microfluídica y pues también estoy trabajando un poco esa parte para, para cierto tipo de, de chips eh, que se llaman chips 3D, eh, y sí, eh, básicamente mi investigación ha sido desde estas células del páncreas que producen insulina, um, eh, un poco hago malaria, y actualmente pues estoy trabajando con células de, eh, de, de tumor, de, de cáncer, de, de ovarios, ¿verdad? Eh, y así, eh, los proyectos aquí van uno tras otro, y, y van muy en función de de, bueno, de los grants que se escriben en el grupo, que, que, que está también ahora con todo esto del COVID, eh, también ahí peloteando algunas ideas por ese lado. Me gusta mucho lo que es la investigación y el desarrollo, me gustaría poder hacerlo eh, por más tiempo. Y si ya pensamos eh, a 10 años, pues me gustaría estar trabajando ya sea en una industria muy enfocada en desarrollo de, de dispositivos biomédicos, eh, para este tipo de aplicaciones o similares, también lo que es, eh, lo que se conoce como extracción de energía a partir de bacterias, eh, de, de bacterias, perdón, es sumamente interesante para mí eh, ese tema, que es algo en lo que estoy pues, eh, tratando de incursionar actualmente. Y eh, también desde un punto de vista, digamos, eh, si fuera a regresar a Costa Rica, que a este punto no lo sé, eh, me gustaría trabajar, eh, pues sí, claramente en investigación eh, con la UCR, que es como lo que más conozco y, y tuve la oportunidad de trabajar antes de venir acá. Eh, y también emprender en, en un negocio propio, ¿verdad? Eh, ya una vez hice un startup de energías renovables allá en Costa Rica fue una experiencia muy enriquecedora para mí eh, ese proceso de dos, tres años que estuve muy metida en el tema y pues realmente sería muy bonito volver a hacer un proceso similar que con un tema ya más enfocado a lo que estoy haciendo actualmente. Eh, la de, digamos, eh, logros profesionales, eh, básicamente pues para un científico es muy importante publicar, claramente <ríe> espero poder publicar. Eh, para verdad diseminar la información, pero más que eso, de eh, verdad lograr patentar algunas ideas en las que he estado trabajando para eh, poder llegar algún día a un punto de comercialización. Eso es para mí, digamos, eh, mi principal motivación. Es tan importante porque eh, por ejemplo, bueno, para nadie es un secreto que STEM es un área muy dominada por hombres por cuestiones históricas y pues todo un sistema que, que ha sido así, pero por dicha eh, en los últimos años hemos visto un gran incremento de, de la participación femenina en el área de STEM, pero igual se necesita aún más. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos una visión de mundo diferente, aportamos una perspectiva eh, muy particular. Eh, y única a, a, a las ideas, tenemos una capacidad de abstracción tal vez un poco eh, más a gran escala me parece que podemos conectar, en mi experiencia al menos, ¿verdad? Eh, podemos conectar los puntos, ¿verdad? De, de, ok, esto es un resultado que da por acá, pero esto se puede aplicar para esto y esto y esto, y, y traemos discusiones interesantes a la mesa, ¿verdad? Como todo científico. Además, tomando en cuenta pues, que somos el, prácticamente el 50% de la población mundial eh, que participa activamente en, en, en el desarrollo económico global y, y de nuestros países, cada vez eh, con todo esto de la revolución tecnológica, este tipo de trabajos son cada vez en más demanda. Y si queremos formar parte de, de esa revolución tecnológica en la que estamos y, y, y podernos posicionar, eh, globalmente como, como países, ¿verdad?, que quieren generar su propio conocimiento, es importante y vital que haya mujeres eh, involucradas en ese proceso. Eh, además de las alianzas que se forman eh, en las diferentes áreas, no solo dentro de un tema, sino a nivel interdisciplinario, es sumamente importante esas redes de apoyo que se forman porque esas redes permiten que cada vez más mujeres eh, pues accedan a esto. Y pues nos estaríamos perdiendo de una parte sumamente importante de, del desarrollo humano, ¿verdad? No participar, que realmente yo creo que un grupo que, que tiene mujeres eh, es un grupo que tiene más diversidad de pensamiento, más perspectivas, más discusiones eh, desde diferentes puntos de vista y eso es precisamente lo que es la ciencia para mí. Pensaría principalmente en que me gustaría tal vez haberme, no sé, aliado o encontrado en, en su momento cuando era un estudiante de, de, de bachiller, en, en, en, tanto en el colegio y luego en la universidad, eh, con algún tipo de mentora, digamos, que estuviera ahí en ese proceso. Después, y a la fecha tuve muchas mentoras muy importantes, pero en ese momento, cuando yo ni siquiera sabía que era prácticamente la investigación, me hubiera gustado conocer a alguien, aunque que sea una persona. Y si hubiera sido mujer, todavía mejor, ¿verdad? Porque tal vez uno, por falta de malicia o de conocimiento, no, no sabía un montón de cosas y, y pues tuvo que dar muchas vueltas para, para darse cuenta y enterarse sobre di, la existencia de este tipo de de disciplinas y de, de investigación propiamente y de lo que eso conlleva y, y tal vez esa, ese mentoring verdad eh, sí me hizo muchísima falta eh, eventualmente pues lo, lo he conseguido ese mentoring pero me hubiera gustado tenerlo uh, eh, no sé más, más temprano verdad eh, y, y bueno en, en mi casa pues no, no, son, no eran académicos tampoco entonces eh, sí, uno, uno va a la universidad y pues no tenía como guía de, de, de nadie cercano que le pudiera dar a uno como ideas de, de a dónde poder conseguir información o cómo meterse más en estos temas. Que cualquier persona, en especial mujeres ahora, eh, que ya existe más, más apertura por dicha, pero que igual hay mucho trabajo por hacer, eh, que no le tengan miedo a la, a la ciencia, ni a la investigación, ni a las ciencias puras, ni, ni a las ingenierías, porque realmente a veces la gente piensa que para hacer, no sé, investigación o ser un ingeniero o algo así, usted tiene que ser ahí el más fuera de serie, de los fuera de series, y no necesariamente, eh, la investigación es más un acto de disciplina y de, y de querer poner el trabajo necesario para hacerlo, y, y si usted realmente tiene esa motivación y ese deseo, pues trabaja por ello y que no se sientan como incapaces de, de hacerlo, ¿verdad? Porque tal vez se lo han dicho o porque los mismos medios de comunicación y el ambiente eh, lo, lo, lo condicionan a uno de cierta manera. Eh, si uno realmente tiene un deseo de, de incursionar en esas áreas no tenerles miedo, o sea, las mujeres somos personas eh, muy capaces, eh, somos, eh, tenemos una, una visión de vida muy, muy, muy diferente que tiene mucho que aportar y que, y que independientemente de si uno se considera el estudiante más brillante de su generación o no, verdad, eso no, no, no hace la diferencia a la hora de, de lo que uno puede lograr si, si realmente pone... Eh, el trabajo y, y, y el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, eh, siempre hay obstáculos, ¿verdad? Claramente, hasta el día de hoy, uno sigue lidiando con cosas relacionadas al, al sistema, pero, pero uno va aprendiendo a navegar esas cosas y poco a poco se va cambiando. Entonces, entre más mujeres puedan llegar, eh, pues yo pienso que, que esos cambios van a suceder todavía más rápido. Y así que... Uh, a instar a todas las personas que quieran hacer investigación, que quieran meterse en STEM a que lo hagan y en especial a las mujeres tenemos mucho que aportar y, y vale la pena que, que si realmente les gustan lo, lo, lo persigan, que no dejen que nadie les diga lo contrario o que eso es para hombres o, o ese tipo de comentarios en realidad no tienen ninguna base científica de nada y, y es más que todo prejuicios entonces que no se dejen llevar por los prejuicios.